Con relación al tema de los llamados fugitivos estadounidenses en Cuba, puedo reafirmar que en uso de la Ley Nacional y del Derecho Internacional y de la tradición latinoamericana, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos. Por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos que carece de base legal, política y moral para reclamarlos.